Hola a todos, este es mi nuevo tutorial, mi nombre es Jonathan, soy creador de Grossbit Producciones y en este video te voy a enseñar cómo hacer una cuenta de Gmail desde cero sin la necesidad de tener un número de teléfono lo primero que tienen que hacer es abrir una, una página de, de Google y escribir iniciar sesión en una cuenta de Gmail iniciar sesión en Gmail o oh, cuenta de Gmail, ponen así y se van, porque nos van a aparecer varias páginas, como pueden ver, y se van a la que dice esta. ¿Cómo acceder a Gmail computadora? Bueno, les tiene que aparecer esta página. Fíjense, por las dudas, tiene que aparecer este botón. ¿no? Acceder, obviamente, yo antes de hacer este tutorial, lo que hice fue cerrar sesión de mi cuenta de Gmail. Porque si no, se va a abrir, si yo pongo hago clic acá, se me va a iniciar sesión en mi cuenta, ¿no? Entonces tuve que cerrarla antes de hacer este video. Por eso, ustedes lógicamente no, no, no tendrían, o vamos a suponer que ya tenés una, lo que te recomiendo para crear otra cuenta es cerrar la cuenta que tenés abierta en, esta, en esa computadora, o si lo estás haciendo de un teléfono, cerrar la cuenta y hace este paso para crear una nueva, lógicamente. Así que bueno, vamos a seguir. Lo que tenemos que hacer es apretar acá, acceder Gmail, como pueden ver, bueno, esta es mi, mi otra cuenta. Entonces lo que vamos a hacer es usar otra cuenta. ¿sí? Fíjense que acá nos pide el correo o un teléfono. En este caso, nosotros queremos crear una nueva. Esto es para acceder a una que ya tenemos. Entonces, lógicamente nosotros queremos crear una nueva. Entonces nos vamos a esta opción que dice crear cuenta. Y... Se nos, abre, se nos abre esta pestaña que dice para mí, para mi hijo o hija, para gestionar mi empresa, yo en este caso vamos a poner la opción para mí ¿no? esperamos a que se abra y acá, lógicamente lo que tenemos que hacer es llenar con nuestros datos, en este caso yo le voy a dar un ejemplo les voy a poner otros datos vamos a poner Carlitos y apellido Martínez por poner algo, eh, no sé, no se me ocurre nada, eh, nombre de usuario, eh, Carlitos Martínez, eh, 2023, vamos a ponerle así, Carlitos Martínez 2023, tenemos que crear una contraseña, acá dice, bueno, fíjense que a veces le puede pasar esto, ese nombre de usuario ya está en uso, prueba con otro, bueno, Justo, qué casualidad, ¿no? Pero bueno, puede pasar. Si les pasa lo mismo, tienen que agregarle, modificar algo. Vamos a agregarle un número más. Un 3. Ya está hecho también. Bueno. Vamos a hacer así. Eh, mm, 2001. Guión bajo. 2023. Este nombre no son disponibles. Bueno, vamos, vamos a poner así, Carlitos Martínez. Ustedes pueden modificarlo lógicamente a su gusto, pero como bien les apareció un, a mí me aparece un cartelito que me dice que ya está creada esa cuenta. Entonces ustedes tienen que modificarlo, pueden pensarlo, escribirlo y si le da el OK déjenlo así. Y si no, como bien me apareció ahí en pantalla, me dio una opción. Que serían las dos primeras letras. del no, O sea, la, la primera letra de, de Carlitos, ¿no? Del nombre. Y la M de Martínez. Con ese número, ¿no? Tranquilamente podríamos modificar ese número. A ver, vamos a ponerle, no sé, 2023. No me deja. Bueno, vamos a dejarle el que nos da. El total es un ejemplo. Ustedes después se fijan qué nombre el, eligen. Y si se, se los deja, obviamente le va a poner, ok, como acá, ¿no? A mí, si esto está bien, quiere decir que acá abajo, si acá abajo no aparece nada, es porque está bien. O sea, está sin uso. Este, este correo, este nombre de usuario, no lo creo nadie. Por eso nos da, nos deja seguir avanzando. Entonces, bueno, creamos una contraseña de 8 dígitos, ¿está? Pueden ser letras y números. Puede ser una letra mayúscula, minúscula, bueno... Eh, lo recomendable es que sean no menos de 8 dígitos. Así que, bueno, yo voy a poner una contraseña. Ahí está. Vamos a escribirla de vuelta. ¿Mostrar contraseña? No. Ponemos siguiente. ¿tá? Que dice, elige una contraseña más segura. Prueba con una combinación de letras, números y símbolos. Bueno... Eh... No me deja, pero bueno Vamos a poner, no sé Contraseña No me deja Que está creado Las contraseñas no coinciden Ah, bueno, me equivoqué Me equivoqué yo si me lo hice más largo bueno yo lo que estoy haciendo es crear una letra arrancar con mayúscula una letra mayúscula seguido de varias letras con una mezcla de números eso pueden hacer ustedes tengan en cuenta esto porque a esto le pasó a muchísimas personas de crear cuentas ya sea acá en gmail o en facebook o en cualquier red social inclusive en una página web o en muchas páginas que andan por ahí dando vuelta. Y se olvidan que lo más importante es tomar nota de esos datos, de ya sea de un correo, nombre, apellido y contraseña. Tienen que anotarlo en una hoja o en un cuadernito y ese cuadernito guardarlo en un lugar. en una Yo por lo general, todo lo que son mis papeles importantes los guardo en una caja, en una caja de zapatilla o en una caja. Cosa de yo saber dónde están mis papeles, ¿no? Y si tengo que recuperar la contraseña el día de mañana que me olvido o lo que sea, voy a recurrir a esa caja. Yo sé que está ahí. Los, todo lo que sea más importante está en ese lugar. Así que bueno, ya saben. Tienen que ir a hacer eso. ¿ta? Bueno, yo voy a, a dar siguiente. Ahí está, me, me dio el OK. Así que bueno, en el caso de que ustedes puedan ya hayan avanzado igual que yo, Acá, fíjense que nos dice que ingresemos un número de teléfono. Pero, lógicamente, nosotros lo que queremos es crear una cuenta sin un número de teléfono. Así que, acá, como bien dice, fíjense que dice teléfono opcional. O sea, si queremos, no lo colocamos. O sea que nos da a entender que no hace falta poner un número de teléfono. Lo mismo acá. Dice, la usaremos para mantener tu cuenta protegida. Esto, este... Este espacio no es para que nosotros podamos colocar el otro correo, no por si pasa esto que les decía hace un rato: de si nos olvidamos la contraseña, podemos recurrir a que nos envíen un código, no una sí, un código de recuperación al correo que nosotros pongamos, pero en este caso también dice lo mismo: es opcional si queremos, lo colocamos, no podemos poner el correo nuestro o otro correo. Se supone que si estás haciendo un correo, un correo nuevo es porque no tenés. O puede que sí, no sé. Eso lo sabrás vos. Pero vamos a suponer que vos no tenés nada, estás de cero, a no ser que puedas colocar el correo de un amigo o, o pariente, alguien conocido, ¿no? De confianza. Porque obviamente cuando quieras recuperar la contraseña de esta cuenta que estás creando... Le van a enviar los datos a esa persona Entonces vas a tener que molestarla A esa persona y decirle Mira que te voy a mandar un mail te Tiene que llegar un código, me lo pasas Y bueno, y así Pero bueno, en el caso extremo ¿no? Pero acá como bien dice acá Esto es opcional Así que bueno, eh, lo vamos a dejar vacío Tanto esto del teléfono como esto Y acá sí, vamos a poner una fecha No sé, vamos a ponerle 12 de enero de 1980, uy, me equivoqué. 1280, ¿cuántos años tenía? Mil, mil, mil nueve estoy escribiendo cualquier cosa. 1980, ¿qué pasó? Estoy escribiendo cualquier cosa. Bueno, género, eh, Carlitos es hombre, ¿no? Entonces le ponemos hombre. Y acá, fíjense, bueno, una vez que completamos la fecha, el género, ¿no? Eh, ponemos siguiente. Acá, bueno, acá dice privacidad y términos. Tendrían que leerlo para que ustedes se queden tranquilos, ¿no? eh, Son pautas, ¿no? Que nos da Gmail, ¿no? Que nos avisa. X problemas. Bueno, todo eso léanlo ustedes si tienen tiempo y ganas. Leanlo, que es, es necesario. Así que, bueno, una vez leído todo esto, si sí, acá tienen más opciones, tic, tic, tic, lean todo, bueno no toquen nada no cambien ninguna de estas opciones por las dudas y pongan acepto ¿no? aceptas los términos y condiciones del uso de una cuenta de en gmail no así que bueno esperamos un cachito y acá como pueden ver ya se creó el usuario o la, el correo ¿no? lógicamente creamos un correo de gmail que dice carlitos como pueden ver se está cargando ponemos a ver qué dice continuar un nuevo perfil de chrome Johnny ha iniciado sesión en este perfil de Chrome Para mantener tu información de navegación aparte Chrome puede crearte un perfil propio No gracias Vamos a dejarlo así ¿no? Ponemos no gracias porque yo ya tengo una cuenta creada Están mis datos guardados en mi página ¿no? Lógicamente porque esta es mi computadora Vamos a suponer que ustedes crean eh, un correo nuevo desde otra, desde otra computadora No desde su celular Entonces te va a aparecer el mismo cartelito Ponen que no, gracias Y esto sería el correo Lógicamente, yo les explico O sea, ya estaría creado, obviamente eh, Está desde cero Tenemos un mail, creo que recibido ¿No? Sería, creo que es de bienvenida Supongo, ¿no? No, no, no hay nada No tenemos nada, está vacío Como pueden ver Bueno, no importa, vamos a dejarlo así No lo vamos a usar ahora Pero por lo que vemos, está Eh... Nuevito, lógicamente, sin uso. Eh, bueno, nada, el correo es muy importante para trabajar, para muchas cosas, obviamente, pero por lo general yo lo uso para trabajar, para recibir correos de, la, de mis clientes donde muchas personas tienen archivos como ser imágenes, videos, eh, flyer, bueno, un montón de, de cosas, ¿no? También podemos utilizarlo para recibir notificaciones de nuestras redes sociales. Inclusive, el día de mañana, cada vez que abrimos, creamos un usuario en alguna página web, en una red social, o bueno, entre otras cosas, ¿no? Necesitamos de un correo para que nos envíen esos códigos de verificación por si perdemos nuestras contraseñas. Podemos utilizar el correo para recuperarlas. Eh, podemos obviamente iniciar sesión en el celular eso es muy importante para crear obviamente la, la contraseña o sea el correo gmail es para también poder usar play store y muchas aplicaciones que trae el celular lógicamente no podemos abrir una cuenta en youtube eh, vincular ¿no? eh, youtube con gmail eh, bueno, se pueden usar para miles de cosas Es muy importante tener una cuenta en Gmail Así que bueno, nada, gente No los quiero aburrir más con mis historias Pero nada, espero que te haya servido Este, este video, que lo hayas entendido Que no, por ahí me trae un poquito, pero bueno Son cosas que pasan eh, Nada, si te gustó este video dale like Compartilo con tus amigos Deja tu comentario, si tenés alguna duda Sobre el tutorial este Déjamelo saber en los comentarios Que yo, ni bien pueda, te voy a contestar y te invito a que termines de ver este video y te vayas a mi lista de reproducción en mi perfil principal de mi canal de YouTube y veas los siguientes videos que son ahí vas a ver de todo un poco. Ahora, bueno, no sé en qué momento estarás viendo este video, pero si estamos en enero del 2023, vas a ver que hay muy poco contenido con respecto a lo que es difusión musical. Si querés puedes escucharlos. Eh, después tenés lista de reproducción que tienen que ver con lo que es multimedia O sea, todo lo que es relacionado a la animación, eh, diseño yo, yo trabajo, me dedico a eso Por lo menos ahora actualmente, no sé mañana Quizás me esté dedicando a otra cosa, no lo sé Pero bueno, vamos por ahí Todo lo que tenga que ver con la multimedia me encanta, así que me dedico a eso ¿Y qué más? Bueno, vas a ver videos que voy, haciendo, voy a estar haciendo cursos de diseño, ilustración si te gusta el dibujo quieres aprender a dibujar y mejorar tus técnicas, quédate en este canal que vas a aprender un montón. Si no los hay, quédate igual, suscríbete y activar las notificaciones porque vas a empezar a ver nuevos videos, tutoriales. También voy a hacer cursos de Photoshop, desde básico, medio y avanzado. Lo mismo con animación en After Effects, lo mismo, eh, básico, medio y avanzado. También te voy a enseñar eh, cosas con respecto a los requisitos que tenés que tener en una computadora En tu CPU, ¿no? Para eh, poder trabajar 3D Que es muy importante saber qué es, qué herramientas necesitas en tu máquina Para que no se trabe todo y puedas eh, realizar este tipo de animaciones que están muy buenas Y puedes llegar a, a inclusive dedicarte a eso, vivir de eso Es un, uno de los rubros más bien pagos, ¿no? dentro del mundo de la animación pero para llegar a eso necesitas ser constante ser eh, disciplinado eh, ahorrar, invertir, bueno todas esas cosas te voy a enseñar en diferentes cursos, lógicamente no te voy a enseñar todo en en After Effects, en, en un curso de After Effects porque no tendría sentido hablarte de, de de cómo administrarte vos porque no tiene nada que ver una cosa con la otra pero sí voy a hacer una lista de reproducción ...donde te voy a enseñar cómo eh, gestionar tus ganancias... ...qué es lo que debes hacer, qué es lo que no tenés que hacer... ...cómo manejarte un poquito económicamente en tu vida... ¿no? ...para reordenar las cosas y priorizar cosas que sean más importantes... ...para tu crecimiento, inclusive para el negocio que vos te propongas emprender... ...si todavía no emprendiste nada y no sabes cómo hacer para generar ingresos... ...para eso que querés emprender... Quédate en este canal, suscríbete porque vas a aprender muchísimas cosas, te lo aseguro. Así que nada, gente, no los aburro más. Nos vemos en el próximo video. Chao.